Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca del estilo, el nuevo estilo de carpetas en Windows 11. Nosotros podemos personalizar a nuestro gusto estas carpetas y las podemos diseñar y ponerlas como predeterminadas aquí. Entonces vamos a usar Illustrator, ustedes pueden usar Photoshop y vamos a usar la herramienta rectángulo y vamos a dibujar un rectángulo aquí, listo. Vamos a correrlo aquí al centro. Y eh, vamos a quitarle esta opción de trazos. Vamos a rellenarlo de este color aquí. Ahora vamos a presionar la tecla control, eh, la tecla alt y el eh, clic izquierdo del mouse para duplicar esta capa. Vamos a bloquear aquí en capas la que está en el fondo para que no se mueva. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es duplicar nuevamente esta, y eh, vamos a desaparecer esta que está aquí, listo, bueno entonces esta la vamos a cambiar de color, le vamos a poner un color rojo, y vamos a, a bajarla aquí, vamos a estrecharla aquí, y la vamos a poner aquí en el centro, vamos a bajarla allí y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a duplicar nuevamente esta pero antes de ello vamos a seleccionar esta herramienta y vamos a seleccionar aquí una, esta puntita y vamos a bajar aquí así y ahora sí la vamos a duplicar Vamos a cambiarle de color, le podemos poner un color blanco, el que ustedes gusten. Y vamos a bajarla aquí, listo. Allí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez hecho ello, vamos a poner aquí para que esto se vea un poco mejor. Vamos a cambiarle la opacidad, vamos a ponerla en un 86. Vamos a ponerle aquí un círculo allí en el centro aquí lo podemos poner de ponerle este color vamos a ponerle trazos y lo vamos a poner de color rojo puede ser ya una vez hecho ello vamos a nuestra capa que teníamos aquí desaparecida la vamos a subir aquí y la vamos a visualizar ahí. Pero vamos a ponerle color amarillo a esta. Vamos a subirla aquí. No sé qué pasó aquí. Vamos a bajar esto aquí. Bueno, una vez hecho ello, vamos a bloquear estas de acá, para que no nos estorben aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar esta herramienta, vamos a tomar esta puntita aquí. Y vamos a hacer esto. Vamos a subir esto un poquito más. Bueno, lo dejamos así como está aquí. Entonces, ahora vamos a configurar la opacidad de esta. Vamos a ponerla ahí en un 75%. Y vamos a bloquearla aquí. Vamos a desbloquear esta la del fondo. Y vamos a tomar esta herramienta nuevamente. Y ahora sí la vamos a ajustar así. Allí queda perfecta. A esta, eh, vamos a desbloquearla nuevamente, vamos a bloquear esta, vamos a desbloquear esta. Y aquí en trazos vamos a ponerle en amarillo. Lo vamos a subir a 8. O oh, pongámoslo, podemos ponerlo en 10. Y como pueden ver, eh, ya ha tomado forma nuestra carpeta. Ahora ya como eh, configuración final, vamos a tomar esto aquí así aquí así, vamos a poner algo así vamos a poner esto en eh, este color esto aquí también vamos a poner el mismo color, los trazos vamos a bloquear esta para que no nos estorbe y aquí esto lo vamos a correr así vamos a bajar aquí así Podemos bajarlo un poco así. Listo. Ahora vamos a convertirla en eh, imagen. Vamos a dar clic en archivo. Exportar. Vamos a mandarla aquí. Vamos a ponerle... Eh, Podemos ponerle Carpeta 1 o solo Carpeta, carpeta Segura Vamos a dejarla en, en este formato PNG Exportar Vamos a dar clic en OK Y vamos a configurar, vamos a crear una carpeta ahora aquí Vamos a irnos a imagen y mírenla aquí. Aquí tenemos nuestra nuestro icono ya listo para eh, convertirlo. Entonces, vamos a crear una carpeta aquí que tenga por nombre YouTube2. YouTube2. Bueno entonces aquí esta carpeta la vamos a, a, a modificar así como está en esta Entonces vamos a irnos a Google en la descripción de este video les dejo el enlace eh, Vamos a irnos aquí a ICO Y lo único que vamos a hacer es convertir la, la imagen aquí Vamos a dar clic en esta opción Nos va a mandar acá esta carpeta y esta es la que acabamos de crear Vamos a darle a abrir Luego damos clic en descargar y ahí ya se descargó el archivo esto lo podemos cerrar. Vamos a irnos a descarga. Aquí está nuestra carpeta. Vamos a cortarla. Nos vamos. ahí Yo tengo una carpeta aquí de icon, icono. Voy a pegarla aquí. Y ya tenemos nuestro icono. Entonces vamos a darle clic derecho. Eh, vamos a darle clic en propiedades. Eh, personalizar. Cambiar icono. Examinar. Y eh, carpeta segura es esta. Se llama. Es esta. Vamos a darle clic en aceptar. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Y vamos a darle clic en actualizar. Y miren cómo quedó nuestra carpeta. mirenla aquí. Se ve bonito. Y aquí podemos abrirla. Está vacía. No hemos metido nada hasta el momento. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. En la descripción del video les dejo en. Eh, el link de la página para convertirla en icono. Hasta la próxima. Chao, chao.